Hola, soy Emma Carmelo y soy la directora académica del curso Experto Universitario en Asesoramiento Profesional en la Oficina de Farmacia. Este curso forma parte de la oferta formativa de posgrado de la Universidad de La Laguna y se realiza en colaboración con la Cooperativa Farmacéutica de Tenerife, COFARTE. El Experto Universitario en Asesoramiento Profesional en la Oficina de Farmacia pretende facilitar la actualización de los profesionales farmacéuticos que realizan su labor en las oficinas de farmacia. Revisando los conocimientos fundamentales adquiridos en la licenciatura o en el grado en farmacia y al mismo tiempo recopilando y facilitando los avances alcanzados, presentando los conocimientos y nuevos planteamientos terapéuticos que están apareciendo desde que finalizaron sus estudios hasta la actualidad.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 y realicen la preinscripción en el enlace que pueden ver en pantalla antes de la fecha indicada. Todos los trámites de preinscripción y posterior matrícula se realizarán por vía telemática utilizando los enlaces que se indican. Las asignaturas que componen este experto se distribuyen a lo largo del año 2020 a razón de medio crédito por semana para que todo el alumnado matriculado pueda seguir adecuadamente su proceso de aprendizaje. El experto universitario en asesoramiento profesional en la oficina de farmacia cuenta con un plantel de docentes amplio y altamente especializado, sumando un total de 18 profesores y profesoras que pertenecen a la Universidad de La Laguna, a los servicios de farmacia del Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, al Servicio de Sanidad Exterior y a farmacias comunitarias, entre otros.